Para Medio Telenor, nuestro amigo Genesis. Alex Matos. Saludos y bendiciones para ti y para toda la gente del Cibao y de Telenor. Bendiciones. Te quieren mucho ya en el Cibao, eres muy querido. y ay, ay, ay. Gracias a Dios, sí, sobre todo en San Francisco. <risa> Alex, ¿cómo tú estás viendo la, la, la salsa en este momento? ¿Cómo tú, sabes, cómo tú la citeas? Cómo, ¿Cómo tú crees que fue el 2019 para la salsa? Mira, fue bueno, Génesis fue bueno, porque... Eh, nos hemos mantenido pues sonando, nos hemos mantenido trabajando, que eso es lo importante. Han surgido nuevos grupos, eh, que eso es lo que te demuestra de que el género está bien cuando tú ves que sigue saliendo nuevos frutos, nueva gente y creo que ahora mismo... Lo que hay que mantenerse, porque obviamente el pico de difusión que tuvimos hace unos años eh, quizás no es el momento, eh, quizás estamos esperando que aparezca otro hit de cualquiera de nosotros, pero nos hemos mantenido, que es lo importante. La salsa definitivamente llegó para quedarse y la República Dominicana pues se constituye una vez más en una potencia musical, porque tenemos merengue, tenemos bachata, tenemos dembow y tenemos salsa, hecha allá. Eh, David Cada estuvo en una entrevista reciente en sin filtro un tema oye, un tema que se llama tú eres la mía tú es? Muy, excelente tema tema no, ese es, es otra cosa lo que te demuestra que estamos trabajando porque seguimos pues eh, presentando producciones nuevas él hablaba sobre el ya fallecido eh, productor Vito ¿Sí? White. él dijo que específicamente tú tenías muchos temas que se quedaron incompletos sí eso es correcto de hecho había una producción que se estaba realizando eh, quedó inconclusa eh, pero hay otros productores que él ya había señalado para que la trabajaran, eh, no era que él estaba eh, previendo nada, simplemente que él estaba delegando y eso se va a terminar con ellos eh, en honor a él, porque no podemos parar el trabajo, sin embargo fue un, un ha dejado un vacío muy grande. yo particularmente yo le he bautizado como el padre de la salsa dominicana porque a raíz de él y por primera vez se generó en el país un movimiento fuerte de salsa con una corriente de muchos salseros que... Que, que, que hicieron que la salsa fuera un movimiento importante en el país. Obviamente, hemos tenido salseros siempre, pero no radicados en el país ni haciendo salsa en el país. Tenemos a un Canario, tenemos a un Rubén Rosendo, eh, pero no se había generado un movimiento de salsa como se generó cuando arrancó Víctor Valle a producirnos salsa a nosotros. ¿Qué temas tú te gustaría hacer? ¿Con qué salsero te gustaría hacer un tema? Eh, y decir, bueno, yo tengo me gustaría en un futuro, ¿sabe? yo me visualizo hacer un tema con esta persona. Mira, Génesis, yo acabo de hacer un tema ahora mismo que está sonando bastante bien con Chiquito Timbán. Se llama Corazón Suavecito. El videoclip está en YouTube. Es un tema que nos, eh, nos escribió el, el cubano que me hizo lo malo estaba bailando, Manny Espinosa. Eh, es una muestra de que nosotros los salseros no tenemos ningún problema en colaborar unos con otros y yo no tengo ninguna preferencia para hacer una salsa con ninguno de ellos, yo con todos haría una salsa sin ningún problema, el asunto es un asunto de tiempo, es un asunto de elegir el tema, es un asunto eh, agenda, quizás pre, personales, a, a veces hasta mismo los que tienen disquera, pues también eso es complicado por los permisos y esas cuestiones eh, chiquito yo porque ahí nos aliamos bajo la misma disquera y pudimos hacer el tema, pero muchas cosas de esas se complican te preguntaba también, porque uno tenía un artista a veces, eh, dice, bueno, yo quiero, un, un, me visualizo a, a algo a un internacional de la salsa. Con todo. <risa> con el primero que te diga. El primero que me dé la oportunidad. De hecho, hay un futuro impendiente con Víctor Manuel. Estamos esperando, obviamente su agenda ha sido bastante apretada. Tenemos ya dos años anunciándolo, eh, pero todavía no hemos sentado a realizarlo. Espero que en algún momento se, se materialice. Alex, tú le diste un cambio a la salsa en sentido con la música de Anthony Ríos. Sí. La, la gente va a esperar de nuevo ese, hago otro tema, porque Anthony Ríos tiene un repertorio muy grande. Horrible. De hecho, eh, no, no quisiera pecar de, de indiscreto, pero básicamente eso, eso es lo que estaba trabajando con Víctor. Y, y vamos a seguir trabajando, pues estamos haciendo más temas de Anthony Ríos, pues pensamos hacer un homenaje a él, pero en salsa y mucha gente me lo sugirió porque entienden que yo soy el idóneo para hacerlo y eso es lo que estamos trabajando básicamente, o sea que la gente puede esperar más temas de Antonio Ríos en salsa vocalizados por mí y, y otras cosas más importantes que se están realizando realmente. Ares, más éxito te deseo porque sé que éxito tiene y quiero que tengas más, esperamos verte pronto por allá por la, por la zona del Cibao claro sí. y... Eh, Nada, presenta tu nuevo tema para que la gente sepa. Claro, a través de Telenor, espero que vean eh, pues el tema Corazón Suavecito, una colaboración con mis hermanos de Chiquito Timban. Gracias, Alex.